Hola, me llamo que 99 Y pertenezco a ICTX En mi tiempo libre Me gusta meterme en cárteles, Y salir con policía Vale, vamos a darle Vale, vale, vale Me he pasado un poco, lo sé, lo sé Vale, ahora sí se nota que el este entorno no es bueno por tierra, ¿eh? Y para el salto. ¿Qué? ¿Cómo coño he caído en el tejado, tío? A ver, un guarda de espaldas indefenso mirando para los presos. Toma. ¿Cómo no hacerlo? Y ahora qué? Anda, mira los presos ahí, corriendo. ¡Eh! Maldito pesado, toma ya. Ya no ruedas además. ¡Uy, ¡Mierda! ¿Y ahora cómo salgo? Vale, vale. Todo controlado. ¿Y ahora qué? Joder. Y ahora me hispana A ver cómo me das ahora. A la... Por delante por detrás. Yo mejor me voy. Vale, ya está. Bueno, ya está, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? ¡Mierda! ¡Me fusilan! ¡Corre! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Ya sé! LOL. La verdad, no pensaba que fuese a funcionar. Me hizo gracia cuando salió GTA V porque la gente decía, ¡Oh, los polis son muy buenos! ¡Oh, saben para dónde girarás antes de que gires! Sí, ya lo veo, ¿eh? Que sí, que sí, que giro para la izquierda. Ya me veía en el otro barrio. Pero espera. Yo, morir. ¿En qué estaría pensando? Ahora para la puerta, marcha atrás, salgo y para afuera. Bueno, esto está haciendo muy fácil, ¿eh? Otro día tendré que probar con un coche más lento o algo. A ver, seguro el plan, tendría que coger la autopista y e ir al túnel del tren y esconderme mientras los polis no me ven. Así que me paro el dedo y para allá. Uy, sí, muy útil. Toma dedo. Bueno, no se ha visto muy bien. Pero lo he hecho. Lo importante es que lo he hecho. Uy, qué épico. Parece que estará bastante tranquilo esto. Ah, uh, uh, mierda, no le había visto. Mierda, mierda. Jaja, ja, se ha ido volando tú. Vale, no, no se un viaje tranquilo Vale, mirad ¡Eh, eh! Ese ha pinchado, ese ha pinchado Os lo digo yo, ese ha pinchado Ha pinchado Pues nada, tú, que no se va Yo quería que pinchara Uy, casi Eh, mirad ese coche verde ¿Veis? ¿Veis? Ese coche verde se ha pinchado ¿Veis? Oficialmente me he perdido No tengo ni puta idea dónde está el túnel Creo que pasaremos al plan B Intentar escabullirme por algún callejón Por la ciudad, claro Vale, coche de frente Y ¡Uah! Casi Recto no voy, que eso es un callejón sin salida Hey, que me voy para la izquierda Que no... <risa> no os lo creeréis pero ellos me querían parar con eso Vale, no choques No choques, no choques uf. No voy a ir para arriba Vale, no vuelques No vuelques, no vuelques, mierda Ay. Vale, sigamos Vaya pello Oye, me estoy perdiendo ya, eh me meto para un callejón y ya no me ven Mira, mira, ya no me ven Pero bueno, tendré que ir de aquí o si no me van a pillar igual Wow, wow! he cruzado sin que me viera Uy, mierda, ya he visto ¡Ay, ¿Pero qué? Vale, pasa vale. Y ahora dirán que es culpa mía por ir en sentido contrario, ¿no? ¿Y qué más? Vale, bueno, pues así pasamos al plan C Voy por donde está mi casa. Ay, mierda. Joder, no había visto. Estaba mirando un mapa. <risa> Mira ese. Tenía complejo de jardinero y se tiró los bustos. Mierda, esto no me estrecho. Y, guau, ya está. ¿Pero qué? ¿Qué coño? Pues sin comentarios. Vale, en mi casa está justo ahí delante. O oh, un salto. Vale, vale, que quede épico. Que quede épico. Que quede épico. Uh, uh. Uh, qué épico. Bueno, a mi casa no puedo ir, que me está viendo la poli. Plan D, vamos a las alcantarillas. Creo que con la velocidad podría perder a los helicópteros. A ver, si no recuerdo mal, las alcantarillas están por... Jo Joder, macho, esta vez no ha sido culpa mía. Es que no he puesto los intermitentes. Mira, yo estoy perdiendo los helicópteros Uy sí, muy útil Estaba parando al tráfico ese Si no recuerdo mal, las alcantarillas estaban por esta autopista eh... Ah sí, mira, ahí están Vale, no me han visto cómo entraba Aunque se hayan puesto las estrellas sin parpadear y eso No me han visto, eh. eso es mentira Que quede claro diría que ya está eh nunca me van a encontrar aquí voy a dejar el coche aquí si no me van a conocer máscara fuera una estrella menos y x with x Nada, hasta aquí el vídeo. A partir de ahora solo cojo el coche tapadera y voy a la casa tapadera también. Sí, mucha tapadera. Dadle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más y parad de mirar el vídeo ya porque lo que queda es una puta mierda. ¿Pero qué haces aún aquí? ¿Sum